Estadio de Hurlingham, miércoles a la noche. Está entrenando a los chicos de handball que se están preparando para competir en un nuevo año, en este 2023. Y como siempre es un placer acá estar con el entrenador. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, un encantado de volver a verlos eh, con una nueva ilusión este año. Eh, preparados ya el fin de semana, el domingo, comenzamos el torneo. Y ilusionados, con un equipo, tenemos un mix, una mezcla de chicos que son acá de de Hurlingham con algunos experimentados, así que vamos a ver, nos, nos preparamos bien, hicimos una buena pretemporada, bien. vamos a ver eh, qué nos depara el destino. Exacto, para la gente que nos está viendo, ¿en qué, en qué están jugando, en qué liga? Nosotros estamos jugando en primera para ascender a, a Liga de Honor, eh, tuvimos la suerte el año pasado de estar en Liga de Honor, que es la liga máxima de la Argentina, sí. eh, ahora estamos jugando en primera, el año pasado tuvimos a un punto de ascender, eh, en la última fecha... No ganó estudiante La Plata que ascendió, así que eh, es importantísimo y sobre todo porque la mayoría son chicos que han criado en Uning, son del estadio son de, del partido y eso es lo que nos da tanta satisfacción, que el 99% son chicos de acá. Yo me acuerdo cuando jugaban en esa Liga de Honor que todos los equipos tenían jugadores de la selección argentina, ¿no? Claro, sí. Nosotros hemos enfrentado a, a, en la Liga de Honor a jugadores que han jugado olimpíadas, que han jugado mundiales. Tuvimos una experiencia que fue el famoso ascenso en el 2018, que fue tremendo. En el 2019 jugamos en Liga, nos tocó volver a primera Hicimos un campeonato bárbaro en Liga y ahora con la ilusión de, de, de volver a, a la Liga de Honor. Claro. Eh, sabemos que nosotros hace relativamente poco, que, que comparado con otros clubes que son centenarios en, en esto del handball, pero como te dije, eh, estamos invirtiendo muchísimo en divisiones inferiores y eso es lo que nos, lo, lo, lo que nos da ilusión de, de que la mayoría de los chicos están formados. Es un equipo que tiene poca experiencia ahora, pero está muy bien preparado. Hicimos, por suerte, pudimos hacer una buena pretemporada sin lesionados, sin ningún sobresalto, empezamos a entrenar a, a ya los, a mediados de enero, así que llevamos más de eh, casi ocho semanas de trabajo, de buen trabajo, de trabajo duro para, para afrontar el año. ¿Cómo es esto de, de entrenar con estas temperaturas altas, no? Tremendo, tremendo. La verdad que es algo que no nos pasa a nosotros, nos pasa a todos. Hoy, por ejemplo, paré el entrenamiento ya eh, cuatro veces para que se hidraten con el preparado físico. Eh, intentamos que los chicos vengan, eh, le inculcamos que traten en estos días de tomar mucho líquido, de comer claro. frutas, y los entrenamientos son diferentes. La intensidad es diferente. Porque el calor con 38 grados, 36, es como que te dicen, no, me, me quedo en mi casa, mejor. No, no, no, no. <risa> los chicos vienen, la verdad que tenemos, en eso son espectaculares, pero la intensidad tiene que bajar porque claro. ellos mismos y nosotros mismos tenemos que hacer los ejercicios, se ahogan, hace mucho calor. Y, y entonces paramos un poco los intervalos, hacemos más intervalos. ¿Hay una fórmula entre el, el nivel de humedad ambiente y la temperatura? ¿Tengo un límite? No, para, para Y te das cuenta, mira, ahora está corriendo un poco de viento. Claro. Uh, hubo días que fue eh, sí, increíble, no, pero, entonces, que claro. prácticamente en vez de hacer, eh, hacíamos más ejercicios tácticos, algo más, más estático para que no se ahoguen tanto. Pero hay días, los, esos son un par de días que no se podía respirar. Ahora me dijiste que el domingo juegan. Este no, el otro. O este. Ah, este de visitante. Con Junior. Empezamos de visitante con Argentino Junior. El otro domingo jugamos en casa, así que invitamos a toda la gente de Durling a que quiera ver a las 18 horas. Eh, sí, yo sé que ustedes nos acompañan siempre, y nada, el handball es un movimiento muy importante dentro del distrito, eh, tenemos muchísimos jugadores, tenemos alrededor de 450 jugadores entre la rama masculina y femenina, claro. desde mini hasta adultos, así que estamos contentísimos. Es eh, un movimiento increíble se hizo, que se hizo en la ciudad, y, y bueno, tenemos equipo A, equipo B... Eh, no nos olvidemos, también está el equipo B, quizás los, quizá los claro. chicos no pueden jugar en el equipo A, juegan en el equipo B, así que nadie se va, el que entra no se va y tiene la posibilidad de, de, de jugar. Y el, y el apoyo de la Universidad de Urlingham, ¿no? Tremendo, Luna Ur siempre nos apoyó desde un principio y nosotros, bueno, tanto el municipio como la universidad apoyaron este, esta iniciativa que tuvimos con, con respecto al handball y gracias a ellos eh, estamos donde estamos. Aparte, la mayoría de los chicos estudian en la universidad, claro. o sea que vienen acá al estadio, después van a estudiar y eso es lo que nos llena de... De satisfacción. Bueno, te dejamos porque sé que estabas entrenando a los chicos y gracias por este ratito. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos siempre, ¿eh? desde ya. Eh, los espero todo, todo el año. Gracias. Gracias, chicos. Que ande todo muy gracias. bien. Gracias. Muy gentiles. ¿eh? Dale. Bueno, acá estuvimos acá estuvimos con la gente de handball eh, en el Estadio Municipal de Burlingame, Ya saben, este fin de semana juegan de visitante contra argentinos y el que viene el 19, estamos nosotros acá a las 6 de la tarde acompañándolos como siempre. Que ande todo muy bien.